Amén Isaías dijo hermano Allí viéndolo Miles de años atrás Pero él ya veía hermano El sacrificio de nuestro Cristo Él ya observaba el padecimiento del Señor. Y él veía, hermano, lo que ahora nosotros tenemos aquí delante nuestro. Dice, hermano Isaías, que él, hablando de Jesús, por sus pecados, por los míos Él hizo una paga amén Él pagó Él nos compró Él se dio a sí mismo Él fue molido por nuestras rebeliones hermano ¿sabe lo que es? Molido, usted ha visto una carne molida. La carne molida, antes de ser molida, es una carne entera, hermano. Antes de ser entera, está pegada al hueso. Antes, antes de despegar el hueso, eso tiene vida. Es un proceso bien largo para poder ver la molida. Dice las escrituras que Él fue molido por nuestras rebeliones, hermano. Y que el castigo de nuestra paz. Fue sobre él. Isaías si lo veía, hermano. Lo que nuestro Cristo hizo para que nosotros ahora podamos tener estos cultos especiales donde podemos participar de su cuerpo y de su sangre, hermano. Por eso es que yo le digo que usted y yo estamos en victoria, hermano. Amén usted y yo tenemos que estar siempre victorioso porque hermano el pago nuestro fue clavado en la cruz fue exhibido públicamente cuando Jesucristo no murió no fue sepultado no fue del todo quemado cuando Jesucristo dice la Biblia Que el Espíritu Santo Lo resucitó Y entonces en esa resurrección Usted y yo Tenemos la victoria asegurada hermano Y a su nombre Gloria al Señor Yo quiero leer la Biblia hermano A esta hora en 1 Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 15. Verso 14. Ahí vamos a leer, hermano. Un momentito, vamos a meditar la palabra del Señor. Ahí cómodamente, como usted está sentado, hermano, vamos a leer. Primera Corintios capítulo 15 Verso 14 La Biblia dice de la siguiente manera Y si Cristo No resucitó Vana Es entonces Nuestra predicación Vana Es también vuestra fe. Aleluya. Gracias Señor por tu palabra. Enséñanos, Padre, una vez más, háblanos. Señor, que en esta noche podamos comprender, Señor, el verdadero valor de la resurrección de Cristo. Padre que tu palabra empiece a encontrar cabida en cada corazón y que sea tu Espíritu Santo el que la esté confirmando Señor en cada vida, gracias en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén, Gloria a Dios, dele un aplauso al Señor En esta noche, hermano, vamos a hablar la palabra del Señor bajo el tema La Resurrección de Jesús. Amén. Si Cristo no hubiese resucitado, dijo Pablo, vana es entonces nuestra predicación, hermano. Van a también fuera vuestra fe Si Cristo no hubiese resucitado Porque lo que hizo diferente hermano Al sacrificio de Cristo Recuerde que junto a Cristo Murieron dos malhechores Que en la muerte, hermano amado, no había una gran distinción si ahí en esas tres cruces lo único que podía ver la gente eran a tres hombres condenados a muerte. Y los tres murieron, hermano. No había una diferencia. Había una diferencia. Fue al sepulcro. Pero los dos malhechores, aunque el uno fue al paraíso, no resucitaron. Pero mi Cristo, su Cristo, la muerte no lo pudo detener. ¿eh? A todo hombre detiene la muerte, pero a nuestro Cristo hermano amado no pudo detenerlo porque Él en la resurrección nos estaba, hermano, salvando y resucitando juntamente con Él a todos nosotros. Y a su nombre, denle un aplauso al Señor, hermano. Mire, hermano, yo quise hablar algo de este tema. Porque estamos a víspera de una nueva celebración tradicional de los hombres. Y ustedes saben a cuál me refiero. A la famosa Semana Santa. Miren lo que son las tradiciones de los hombres Ustedes ya lo saben pero yo se los voy a repetir Yo quiero leer Colosense capítulo 2 Verso 8 Aquí está hermano Mirad que nadie, nadie, nadie Nadie te engañe Por medio de Filosofías y huecas sutilezas Según la tradición de los hombres Que el hombre tiene tradiciones El hombre se ha sembrado cosas Que se le ha implantado al hombre Conforme a los rudimentos del de mundo y no según Cristo Hermano La Semana Santa Es una tradición de los hombres Que fomenta la idolatría Amén Eso es lo que el hombre se ha inventado el hombre se inventa El día del amor Un día para el amor Los 364 días No aman El hombre se inventa Una noche buena Las 365 di noches Para ellos son malas Aquí se ha inventado una semana santa. El resto de la semana de todo el año no son santas. Hermano, eso son tradiciones de hombre, filosofías de hombre, conforme a los rudimentos del de mundo, pero no de Cristo. Para Cristo. No solamente una semana es santa Para Cristo y para nosotros los cristianos Todos los días del año son santos Porque el Señor en su sacrificio Nos santificó a nosotros Y a su nombre Hermano nuestra victoria No está en la muerte A nosotros no nos mandaron hermano A que nosotros le celebremos A Cristo la, y le hagamos La misa de requien Porque eso es que se acerca hermano A celebrarle Allí sacan a la estatua Y desgraciadamente disculpe la palabra un poco grosera desgraciadamente hermano millones y millones de personas van tras de aquello que se llama engaño tradiciones de hombre hermano si nuestra victoria no está en la muerte Jesús murió es cierto pero nada lo diferenciaba de los otros dos Murieron los tres Pero nadie todavía Escuche esto hermano Nadie todavía Ha resucitado De la manera Que resucitó Cristo Jesús Han habido resurrecciones antes que resucite Jesús Resucitó Lázaro Amén Antes que resucitara Jesús Dice la Biblia Que cuando lo estaban crucificando Hubo un gran terremoto Y las tumbas se abrieron Y muchos de los santos Fueron resucitados Pero la Biblia dice que Cristo Es la primicia De los resucitados ¿Por qué no resucitó como Resucitó Lázaro? Lázaro resucitó Y nuevamente estuvo que morir Todos los resucitados que han habido hermanos, ¿Por qué han habido resucitados? ¿se acuerdan la enseñanza que tuvimos hermano de los huesos de los huesos de Eliseo que resucitaron al tipo que lo estaban enterrando topó los huesos y resucitó eso fue miles de años antes de Jesús pero Jesús es la primicia de los resucitados pero de los resucitados con cuerpos glorificados para no volver a morir nunca jamás él es la primicia dice las escrituras dice las escrituras en Juan hermano que no todos moriremos para la venida de Cristo. No todos moriremos. Pero todos. Escuche. Todos. Seremos transformados. Esa es la diferencia. Seremos transformados. Este cuerpo. Corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible igual al cuerpo resucitado de Cristo y Él es la primicia de usted, de mí y de todos los que vamos a resucitar y de los que estemos vivos seremos transformados en cuerpos incorruptibles y nunca más veremos la muerte ahí es donde se cumple la palabra que dice Sorvida fue la muerte y dónde está muerte tu aguijón donde sepulcro tu victoria porque el que la derrotó es aquel que resucitó para que usted y yo un día también seamos resucitados y transformados y así hermano no moriremos nunca más denle un aplauso al Señor Jesús dijo en Juan capítulo 11 verso 25 Mire lo que dice el Señor hermano. Los yo soy de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y aquí mire lo que dice Jesús. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección. Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá ¿Por qué hermano? Porque Él es la resurrección Porque Él venció la muerte Porque la muerte no pudo detenerlo Y Él ahora dice Yo soy la resurrección Y a su nombre el otro aplauso al señor, hermano. Por eso es que yo no comprendo, hermano, qué hace la tradición celebrando la muerte de Jesús. Si él nunca dijo yo soy la muerte, él dijo yo soy la vida. Él no dijo yo soy la muerte. Él dijo yo soy la resurrección. Pero ahí le están celebrando la muerte. Ahí están en las famosas procesiones, hermano. Tradiciones de hombre conforme a los rudimentos de este mundo y no conforme a Cristo Jesús. Hermano, con la muerte de Jesús... Lo que causó la muerte de Jesús Hermano Fue que sus discípulos Se dispersen Porque la victoria no estuvo en la muerte Con la muerte Los discípulos perdieron la esperanza Por eso él nunca dijo Yo soy la muerte Porque con la muerte muchos De sus discípulos se desilusionaron Muchos volvieron atrás, se sintieron defraudados, creían que habían caminado en vano tres años y medio siguiendo a su líder. Porque no habían comprendido lo que usted y yo comprendemos, que la victoria está en la resurrección. miren lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 24 aquí vemos hermano una procesión celebrando y recordando la muerte de Jesús eso es lo que causa la muerte de Jesús dice y he aquí Dos de ellos, dos de los discípulos, dos de los que habían caminado con Jesús. Esos dos vieron, hermano, toda la grandeza de su Maestro. Creyeron tanto en Él que lo dejaron todo. Cuando le tocó decidirse. Y cuando muchos de sus discípulos Dice la Biblia que se regresaron atrás Y ya no andaban con Jesús Estos dos no se fueron Cuando Jesús lo confronta y le dice También se quieren ir ustedes Estos dos no se fueron Estos dos tenían la esperanza De que su Maestro Iba a reivindicar a la nación de Israel Pero cuando lo vieron hermano Que lo apresaron Todavía tenían esperanza Es posible que ellos pensaban Tanto poder de nuestro maestro Espérate ya mismo Espérate que él reaccione lo habían visto resucitar muertos. Lo habían visto multiplicar peces y panes. Lo habían visto, hermano amado, sanar enfermos. Lo habían visto resucitar muertos. Lo habían visto sanar leprosos. Lo vieron cuando lo estaban torturando. Pero todavía tenían esperanza. Lo vieron cuando iba camino al Gólgota, llevando esa pesada cruz, pero todavía tenían esperanza. tiene que haber dicho, ya mismo reacciona nuestro Maestro, nosotros lo hemos visto, Él es poderoso. Lo vieron cuando lo clavaron en la cruz, lo vieron cuando lo levantaron, todavía tenían esperanza. Pero cuando lo vieron morir Cuando lo vieron que Lo bajaron Y lo metieron al sepulcro Sus esperanzas Desaparecieron Porque eso causa la muerte de Jesús Se sintieron defraudados y creyeron que habían perdido el tiempo que todo lo que habían hecho lo habían dado todo no tenían nada no tenían a dónde ir lo vieron sepultado y aquí iban en una procesión de las que ahora hace todo el mundo salía de Jerusalén habían terminado las la fiestas de las Pascuas y eso era hermano un gentío terrible Toda la gente se iba a, a sus diferentes lugares, entre ellos iban hermanos, unos que habían andado con Jesús. Igual en las caravanas que abandonaban Jerusalén. Y dice la Biblia de aquí dos de ellos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Iban hablando de lo que había pasado. Verso 15. Allí iban ellos defraudados, hermano. Pero sucedió que mientras hablaban Y discutían entre sí Esto no lo sabían ellos hermanos. Por eso iban en peregrinación Solo recordando la muerte de Jesús Dice Jesús mismo se acercó Y caminaba con ellos Mas los ojos de ellos estaban velados Porque no le conocían Verso 16 Verso 17, perdón. No, perdón. Verso 16. Verso 17. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camina? Y miren lo que le dijeron. ¿Y por qué están tristes? Usted se imagina cómo estaba el rostro de ellos, hermano. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días. Tú eres el único que no has sabido. Entonces él le dijo: ¿Qué cosa? Y mire la respuesta de ellos. Por eso le digo: Esta, esto, Ellos iban defraudados. De Jesús Nazareno, dice que fue, para ellos ya no era, para ellos Jesús ya estaba en la historia Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo era poderoso en palabra y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Y le crucificaron. Eso es lo que habían visto ellos, hermano. Pero mire, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Es que ellos no habían comprendido el plan de Jesús Ellos creían que Jesús iba a ser ese líder Que se iba a rebelar contra el gobierno de Roma Que se iban hermanos a sublevar Han de haber dicho esto es matando romanos Estaban cansados las leyes que habían puesto los romanos sobre ellos que estaban esclavizados eran terribles la pastora decía al inicio de la oración era una ley que un ciudadano romano iba en la calle y veía a un hebreo el hebreo tenía la obligación de cargarle cualquier peso que sea una milla solamente lo veía y le decía hey, tú, tú ven Llévame esto. Usted sabe qué humillación para esa gente. Y ellos estaban pensando y dijo, ahora este es el líder, este tiene el poderío, la fama, la aceptación. Con este nos sublevamos y vamos a matar Romanos. Pero Jesús le dijo, si te piden que te cargue, una milla, tú cargale dos. Pero aún así, tenían la esperanza de que Jesús sea el que los iba a redimir. Del gobierno y de, la, de, lo, de el yugo, hermano de Roma. No comprendían que Jesús. Del yugo que lo iba a redimir Era del yugo de la muerte y del pecado De lo que el diablo había ya destinado para ellos El infierno, pero que de allí es que Cristo lo iba a redimir Y ahora dice, además de todo esto Además de que murió Hoy es el tercer día que esto ha acontecido Tres días esperaron Aunque también nos han asombrado Unas mujeres de entre nosotros Ay, benditas mujeres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 de los nuestros al sepulcro y hallaron así como la mujer le habían dicho pero a él no lo vieron y Jesús iba con ellos hermano qué triste es tener los ojos velados, hermano Jesús hablando con ellos y ellos añorando a Jesús es que eso causa la muerte de Jesús, hermano. Ese era el resultado. Eso era, hermano, lo que había causado en ellos. Pedro regresó a las redes a pescar. Juan estaba pensando ya a dónde irse a vivir con María, la madre de Jesús. Todo había terminado. Pero mire que con la revelación de la resurrección de Jesús, entonces cambia la vida del creyente, hermano. Tiene otra óptica, tiene otra visión, los ojos se le abren. Mire lo que dice Lucas 24, 30. Y aconteció de estos dos discípulos, hermano, que estando sentados, con ellos en la mesa Tomó el pan Y lo bendijo Es que ya ellos habían cenado antes con su señor hermano Lo partió Y les dio Entonces le fueron abiertos los ojos Y le reconocieron Mas él se desapareció De su vista Verso 31, 32. Y se decían el uno al otro. Ahora que, después que ya sus ojos fueron abiertos, ellos se decían, no ardía nuestro, coraz nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Mire lo que dice el verso 33. Lo que causa hermano Cuando la revelación de la resurrección de Cristo Está en nuestras vidas Dice Ya no siguieron hermano Ya habían llegado a Emaús Pero no se quedaron en Emaús No esperaron ni siquiera al siguiente día A Jesús le dijeron no vaya. Ya de noche no se puede caminar Es peligroso Quédate con nosotros Ellos no tuvieron miedo Dice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 Reconocido al partir el pan Mire hermano lo que causa la muerte de Jesús Y lo que causa la resurrección de Jesús Con la muerte ellos se fueron Cuando se les reveló la resurrección ellos regresaron y yo estoy seguro hermano Que estos dos Fueron uno de los 120 Que tuvieron hermano En el lugar alto Y que recibieron la promesa De la llenura Del Espíritu Santo De Dios, porque eso es que produce Cuando el hombre, cuando la mujer Se le revela hermano La resurrección De Cristo, sabe que Tiene alguien inmensamente poderoso que está de su lado y a su nombre dele aplausos a nuestro Dios aleluya por eso hermano creer en la resurrección de Cristo salva al hombre mire lo que dice Romanos Capítulo 10 Verso 9 Mire acá Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyeres En tu corazón Que Dios que Le levantó De entre los muertos Le resucitó Si tú crees Que Jesucristo Resucitó Serás Salvo, hermano, tanto a poder la resurrección de Jesús Que si usted cree en la resurrección de Jesús Usted es salvo y a su nombre Ese es mi Cristo, hermano La muerte no pudo con Él Déjeme decirle algo Jesús era demasiado para la muerte, hermano y la muerte había vencido a todos Por allí yo escuché Una Historia Que me llamó la atención porque Hace reflexionar Pero No creo que sea verdad Solamente es una historia Dice que en una ocasión Se reunieron hermano Toda la creación Y discutían Que cuál era El más fuerte Y el más poderoso De toda la creación Y de tanto hermano Discutir Llegaron a la conclusión Que el más poderoso Era el fuego Ah no, dice tú El fuego el fuego es el más poderoso. ¿Qué es lo que el fuego no destruye? ¿Qué es lo que se le puede interponer al fuego? Definitivamente el fuego es el más poderoso. El fuego toma la palabra y dice sí. Yo creía ser el, el más poderoso. Hasta que vino y un poco de agua me apagó. Y pude comprender que el más poderoso de todos es el agua. Bueno, sí, entonces el agua es la más poderosa. Toma la palabra el agua y dice: Sí, yo creía que era la más poderosa. No había nada que se me interponga. Pero un día vino el sol y se recalentó y me evaporó y me consumió. Y me desaparecí El más poderoso es el sol Quedaron en acuerdo y dice Bueno, entonces el más poderoso es el sol Tomó la palabra el sol Y le dice Yo creí que era el más poderoso Hasta que de repente vino Una nube Y me tapó Me escondió no fui más El más poderoso Es la nube Ah dijeron todo Entonces la nube es la más poderosa Sí le dice la nube Yo creí ser la más poderosa Porque escondía el sol cuando yo quería Pero hasta que vino de repente Una brisa Y me movió Y me llevó A donde ella quiso Lo más poderoso es el viento Ah, entonces el viento es el más poderoso Toma la palabra el viento y le dice Si sí, yo creía que era el más poderoso Hasta que un día paseaba sobre la faz de la tierra Y pasé sobre una roca Y no la pude mover Regresé a ver si la. en mi segundo intento la movía y no pude Yo reconozco, dice que la roca es la más poderosa La roca toma la palabra y le dice Es cierto que yo creía que era la más poderosa Porque nadie me podía mover Hasta que vino un hombre Con un cincel Y con un martillo Y me hizo añisco El más poderoso es el hombre Sí, dijeron todos Entonces el más poderoso es el hombre Y abre el hombre y le dice yo creí que era el más poderoso Porque podía desafiar todo Hasta que vino la muerte Y me abrazó Y no pude contra ella Ah entonces dijeron La más poderosa es la muerte Y toma la palabra la muerte Le dice claro yo creí que era la más poderosa no había hombre que se me interponga hasta que hace más de dos mil años abracé a un hombre en una cruz yo creí que lo había derrotado murió pero al tercer día me rompió, me venció y entonces ahora todos reconocemos que no hay nadie más grande que Jesús y a su nombre gloria al Señor gloria a Dios la muerte no pudo con él amén hombres Mujeres famosas, poderoso. Les tocó la hora de partir, los abrazó la muerte y hasta ahora están esperando su resurrección para la segunda muerte. No así con mi Cristo. Mi Cristo murió ciertamente, pero él venció a la muerte. Él resucitó y resucitó en un cuerpo glorificado y se convirtió en la primicia de la resurrección porque después de Él seguimos nosotros. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Por eso celebramos, hermano, la Santa Cena. Porque Él la dejó ordenada Amén Y tiene una fecha de vencimiento Una fecha de vencimiento Nosotros vamos a hacer esto Hasta cuando Él venga Porque Él viene hermano Dele un aplauso al Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor El Señor viene hermano Y viene en gloria Amén